Continuando con los sistemas flexibles de transmisión de corriente alterna, fax, vamos a discutir un poco sobre los esquemas de conexión de estos dispositivos en el sistema de potencia. Los fax se clasifican de acuerdo a su forma de conexión, como vemos en la siguiente lámina, en controladores serie, en controladores derivación, en serie combinado, cuando se combinan más de un controlador serie, o en controladores híbridos, que es la combinación de los controladores serie y derivación simultáneos en el sistema de potencia. Entonces vamos a empezar a hablar con el controlador serie. Puede concibirse con, en una impedancia variable con un capacitor, reactor, etc. o una fuente variable basada en electrónica de potencia a frecuencia fundamental que inyecta tensión en serie a la línea existen dos esquemas en el mercado el esquema sin almacenador de energía y el esquema con almacenador de energía como ya dijimos anteriormente pues el fax serie se basa en la inyección de una consigna de tensión en serie a la línea y como su nombre lo indica requieren la intervención de ésta para su conexión. El principio de operación de todos los controladores serie es inyectar tensión en serie con la línea. Una impedancia variable multiplicada por la corriente que fluye a través de ella representa una tensión en serie inyectada a la línea. Mientras la tensión esté en cuadratura con la corriente del controlador serie, solo aportará potencia reactiva. Cualquier otro ángulo de fase respecto a la tensión implica manejo también de potencia activa. Es importante notar que un controlador serie tiene un impacto sobre la tensión de la línea por consiguiente directamente sobre el flujo de corriente y potencia a través de ésta. Por otro lado, si el propósito de utilizar un dispositivo es controlar el flujo de potencia o de corriente y el amortiguamiento de las oscilaciones. El controlador serie es el más poderoso que al controlar que el controlador en derivación. Ya que éste permite la posibilidad de modificar la impedancia serie de la línea de transmisión. Que es uno de los parámetros que determina fuertemente el flujo de potencia y de corriente sobre este Existen diferentes tipos de controladores serie, podemos ver que los más destacados comercialmente es el compensador estático síncrono SSC, el capacitor en serie controlado por tiristores y el reactor en serie controlado por tiristores, cuyos nombres son TCSC y TCSR respectivamente. Aquí vemos los dos esquemas de conexión de dos controladores tipo StackCo o puentes inversores BSI con fuente de alimentación y sin fuente de alimentación. Entonces la copia de la línea se hace mediante un transformador que se conecta en serie. Con el dispositivo en un primario a la línea y el secundario directamente al controlador de electrónica de potencia a fin de ajustar los niveles de tensión. De esta forma se introduce sobre el sistema tensión variable en función del ángulo o de la estrategia de disparo del stack. En cambio el controlador en derivación se puede constituir con una imperancia variable o una fuente variable o la combinación de ambas. Puede ser sin almacenamiento de energía al igual que el serie o con almacenamiento de energía. La gran ventaja del controlador paralelo es que no requiere la intervención de la línea y un controlador fax paralelo puede ser utilizado para un número considerable de líneas. No está limitado, a diferencia de serie, de un controlador por línea. El principio de operación de todos los controladores en derivación es inyectar corriente al sistema en el punto de conexión. Una impedancia variable conectada a la tensión de línea causa un flujo de corriente variable. De esta manera representa una inyección de corriente en la línea. Mientras que la corriente inyectada esté en cuadratura con la tensión, el controlador inyecta o solo aporta potencia reactiva. En cualquier otro ángulo va a tener aportes tanto de potencia activa como reactiva. El controlador en derivación puede verse como una fuente de corriente que extrae o inyecta corriente en la línea y en muchas ocasiones se utiliza como filtro activo. De manera que un dispositivo en de derivación es una forma de controlar la tensión en y alrededor del punto de conexión a través de la inyección de corriente reactiva en retraso o en adelanto. Puede también darse como una combinación de corriente de potencia activa y reactiva cuando el control es más específico de tensión y se requiere amortiguamiento de las oscilaciones de tensión. Una de las ventajas del controlador en derivación es que puede controlar la barra independientemente del número de líneas conectadas a ella. El dispositivo en derivación no puede controlar el flujo de potencia sobre las líneas. Existen diferentes tipos de controladores en derivación, quizás los más conocidos. A nivel comercial es el compensador estático de reactivo, el SBC, que en Venezuela existen dos instalados desde la década de los 80, en San Jerónimo y La Orqueta. El compensador estático síncrono o stack-con que no es más que un puente BSI de conversión. El reactor controlado por tiristores es el TCR y el capacitor controlado por tiristores es el TSC. Vemos algunos de los esquemas de conexión del de compensador paralelo. Generalmente ellos se conectan a la línea mediante un transformador para ajustar los niveles de tensión que utiliza la electrónica de potencia, versus el nivel de tensión del sistema de potencia. Entonces aquí tenemos diferentes conexiones, el TCR o TSR, el TSC, el stack con BSI, el stack con CSI que es controlado en corriente, el stack con BSI con fuente de corriente, puede inyectar inclusive esta potencia activa, y el TCBR que es una resistencia de amortiguamiento para aumentar el dumping del sistema ante oscilaciones de potencia. El controlador serie combinado es un tipo de controlador que puede combinar controladores series coordinados en un sistema con múltiples líneas. Un controlador unificado es aquel controlador serie que provee compensación reactiva serie a cada línea y además están vinculados a través de un enlace de continua sus barras de C. Vemos el esquema en la lámina regresar un momento, vemos el esquema en la lámina de los dos controladores serie en cada línea y unidos a través del enlace de corriente continua de los dos convertidores de electrónica de potencia. La capacidad de transferencia de potencia que presenta un controlador serie unificado llamado controlador de potencia interlínea Hace posible el balance de flujo de potencia activa y reactiva en las líneas de manera que maximiza el uso de los sistemas de transmisión. En este caso el término unificado significa que los terminales DC de los convertidores SSC de todos los controladores se conectan para lograr transferencia de potencia activa entre sí. Vemos ahora los controladores híbridos o los controladores en derivación y serie combinado. Este dispositivo puede ser una combinación del controlador en derivación y serie separados, controlados de manera coordinada, o con un controlador de flujo de potencia unificado entre los elementos serie y en derivación. Es decir, pueden trabajar de manera coordinada y ser independientes, o pueden trabajar unidos mediante el enlace de corriente continua de los convertidores serie y paralelo. Pueden ser sin almacenamiento de energía o pueden ser con almacenamiento de energía. En este caso vemos un controlador coordinado donde no hay enlace o conexión a través del enlace de corriente continua. El principio de operación de los controladores serie-derivación de es inyectar corriente al sistema a través de la componente en derivación del controlador y una tensión serie a la línea utilizando el controlador serie. Cuando los controladores en serie-derivación de son unificados, puede hablarse de un intercambio de potencia activa entre ellos a través del enlace de los tipos más comunes de controladores unificados que se consiguen en el mercado son el controlador unificado de flujo de potencia UPFC y los transformadores cambiadores de fase. Aquí vemos el esquema de conexión de una unidad monofásica para control trifásico. Vemos que se conecta tensión línea a línea entre las fases A y B y el control serie se realiza en la fase C bajo el mismo principio que utilizan los medidores de, de potencia trifásicos de pinza actualmente digitales. También tenemos el esquema unificado donde aquí presentamos la figura de un PFC trifilar. De tal manera que está acoplado tanto en serie en paralelo en cada una de las líneas ABC del sistema de potencia. Entonces con esto hemos visto los diferentes esquemas de conexión de los fax. Entonces tenemos fax que conectan en serie cuya finalidad es la inyección de una tensión en la línea para controlar el flujo de potencia. Tenemos los fax paralelos que inyectan corriente al nodo de conexión. Inyectan o extraen corriente. También se pueden utilizar como filtros activos. Tenemos los, los fax serie unificados. Donde in, combinan los DC de los convertidores para intercambio de potencia entre las líneas. Y finalmente vimos los controladores híbridos. Que permiten tomar las ventajas del controlador serie y del controlador paralelo. En el control del flujo de potencia. Estos pueden ser trifilares o pueden ser unifilares, donde se controla una tensión línea a línea y una corriente. O en el caso trifilar se controlan las tres tensiones y las tres corrientes. Gracias por su atención y los invito a ver el video final de este módulo donde hablaremos de los tipos de fax y los beneficios que ofrece la tecnología fax en la transmisión de corriente alterna. Gracias por su atención.